La exalcaldesa de Puebla por Morena, Claudia Rivera Vivanco, recibió la sanción más reciente por violencia política y si bien aún no está firme y ha generado polémica, este solo es uno de los casi 200 juicios que suma el Estado por este tipo de violencia, que existió por décadas y hasta hace poco recibió nombre y castigo gracias a la lucha de las mujeres. La violencia política, de acuerdo con la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es toda acción o omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Y puede ser perpetrada indistintamente por agentes federales, estatales y municipales. Para denunciar la violencia política en Puebla, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado indica que cualquier persona o colectividad puede interponer una queja ante el Instituto Electoral del Estado para que investigue, integre un expediente y luego lo turne al Tribunal Electoral del Estado de Puebla para una resolución. Algunas medidas cautelares pueden ser el retiro de la campaña o material que violenta a la víctima, la suspensión de las prerrogativas, de la persona agresora o incluso la suspensión del cargo. De las 48 sentencias por violencia política que ha emitido el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 15 se dictaron en el año 2020, 12 en el 2022, 10 en 2021, 7 en el 2018 y 4 en el 2019.